¿Qué son los parásitos astrales son bichos que se pegan en nuestra aura y succionan nuestra energía vital estos parásitos astrales no se ven a simple vista pero con ciertos estudios y práctica se pueden ver todos nos pegamos estos parásitos astrales en algún momento del día pues andan pululando en el ambiente y aunque tu aseo personal sea muy minucioso y diario en algún momento se te va a pegar un parásito astral. Continúa en la parte 2. Lo que hacen los parásitos astrales es succionar nuestra energía vital, así a medida que pasen los días iremos sintiendo más cansancio de lo normal, afectando nuestra vida personal y laboral. Por lo general se alojan en nuestra cabeza, cuello, hombro, espalda, genitales y pies y generalmente heridas u operaciones que hayas tenido que sanan en lo físico pero no áuricamente. Continúa en la parte 3. Los parásitos astrales pueden tener diferentes formas como por ejemplo medusas que generalmente atacan la cabeza. También están las sanguijuelas, larvas y arañas. Las larvas astrales generalmente se pegan cuando una persona anda con un hombre o una mujer muy promiscuo estas larvas también producen huevos y se van pegando en cada persona en la cual hay un contacto sexual también es muy común pegarse estos parásitos astrales en lugares que tengan muy baja vibración continúa en la parte 4 cómo podemos eliminar a los parásitos astrales hay muchas formas pero la que más recomiendo es darse duchas con agua con sal. Una vez que te laves el cuerpo físico con agua y con jabón, procedes a tomar un puñado de sal de mesa, la que tengas a mano, y te la colocas en el lugar donde sientas esta fuga de energía, que puede ser la cabeza, el cuello, los hombros. Si gustas, puedes frotar suavemente, no es exfoliar, muy suave en tus hombros en tu cuello, en tu cabeza, muy suave, por un par de minutos y luego te enjuagas con agua limpia.